Hola amigos de K en Acción, estamos una vez más hoy transmitiendo eh, K en Acción a través de Twitch y bueno, bienvenidos, les saluda Sara. Hoy tenemos una nueva invitada a este segmento Experiencias de Latinos en Corea del Sur. Y para nosotros es un honor contar con la presencia de una chica súper talentosa. Ella se destaca como una de las pocas estudiantes que se preparan en el canto folclórico, que más, o, más adelante le vamos a explicar más o menos de qué se trata, y el cual hoy nos va a explicar y será muy interesante saber desde su propio de su propia voz, cómo ha sido el recorrido por Corea del Sur, su experiencia cultural y académica. Ella es afrodescendiente, nacida en Ciudad de México, con raíces en la costa chica de Oaxaca y es una de las primeras estudiantes extranjeras en la especialidad de canto del Departamento de Artes Tradicionales en la Universidad Nacional de Artes de Corea dentro de un programa de becas llamada AMA y es nada más y nada menos que Nancy. Bienvenida, Nancy. Déjame, vamos a hacerle aquí la apertura, Nancy, en este espacio. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Hola. Nosotros vamos a hacerte varias preguntitas. Nosotros estamos muy, muy emocionados porque te tenemos aquí y principalmente porque te conocimos a través de varias intervenciones que has participado ahora recientemente eh, en la inauguración que se hizo de key influencers y reporteros honorarios que seguimos presentándote ahí pero queremos saber más de esa Nancy que vimos en el escenario cuéntanos desde cuándo empezó tu encuentro con la cultura coreana mm, comencé en el año 2014 formalmente en el centro cultural coreano anteriormente te había comentado que me empezó a llamar la atención Corea en el año 2010 y por allá, 2010, 2011, quise aprender, pero en ese entonces no había como tal un lugar en el que yo pudiera aprender. Entonces, pues, según empecé a aprender eh, de manera autodidacta por internet, pero obviamente, pues, en ese entonces no había tanta información sobre Corea ni el idioma coreano. Entonces, tuve que esperar varios años y abrieron el Centro Cultural Coreano en México y después. De unos años eh, me inscribí, en ese entonces las inscripciones en el Centro Cultural Coreano eran eh, random, tú solicitabas y si te escogían bien, si no, pues te tenías que esperar. Entonces, eh, afortunadamente en ese tiempo me aceptaron y fue ahí donde empecé a estudiar el idioma coreano de manera formal. Y bueno, al mismo tiempo, unos meses después de que yo había empezado a estudiar coreano, fue que... Eh, la coordinadora del Centro Cultural, nos mostró la canción Arirán, simplemente nos puso como varios videos, nos dijo, bueno, Arirán, es esto, hay muchísimas versiones, tanto regionales como musicales, o sea, que ya se hacen como en varios géneros, y nos mostró un video en particular que fue el que a mí más me llamó la atención, y me llamó la atención porque era una niña la que estaba cantando. Todos los demás videos de Aguidán eran pues jóvenes, bueno, no tan jóvenes, eran más como adultos o gente ya mayor cantando. Y lo entiendes por la parte tradicional, pero el hecho de que hubiera una niña con una voz tan impresionante y que te transmitiera tanto, como que llamaba un poco más la atención. Entonces, eh, anoté su nombre, escribí su nombre y cuando yo llegué a casa busqué más información sobre esa niña que cantaba, vi varios vídeos y me di cuenta que cantaba como el mismo estilo musical y siempre usaba hanbok, que es la ropa tradicional coreana, y entonces fue como de, ¿qué es esto? o sea, porque no es ni pop, no es trot, entonces como, ¿qué es esto, no? Entonces, eh, pues así fue pero sí, la parte del idioma eh, Casi todo empezó en México. Todo, todo. Wow, es súper interesante porque en verdad nosotros acá en Latinoamérica creo que empezamos a consumir más fue el K-pop, ¿no? Eh, para el tiempo que me imagino que tuviste ese encuentro con la cultura coreana e irte como a, a otra esfera que es súper interesante y que entiendo, y tú me dirás, nos comentarás, que en Corea ha empezado como a hacerse muy famoso el género eh, tradicional, ¿no? Más que antes, creo, pienso yo a nivel masivo, ¿no? ¿No cómo, lo, ¿Cómo lo percibes desde que preparaste te preparaste en esa área, o que estás empezando eh, a explorar esas áreas, a la actualidad que estás ahorita mismo en cuanto a ese género, no? Bueno, sí, la verdad es que actualmente, digamos que hay como un problema en que eh, ya muchos coreanos, sobre todo los jóvenes, no se están interesando en la música tradicional como tal. Entonces, los pocos jóvenes, los poco, la poca gente que se dedica a la música tradicional, obviamente hay muchas que la mantienen de la manera tradicional como es, eh, la mantiene y la protege de esa manera, pero también hay otras, otro otro grupo que está tratando de innovar. Porque el Gugak no solo se, tra se trata de esa parte tradicional, sino que eh, así le metas otros procesos, así le metas como otros estilos. Mientras tú conserves lo tradicional, eso puede seguir llamándose tradicional de acuerdo a, a las reglas aquí en Corea. Entonces, actualmente hay varia, varios eh, grupos, sobre todo de jóvenes, que están tratando de eh, hacer eh, nuevo, nueva música tradicional coreana. Obviamente, tomando como base la que ya existe, le están metiendo otros ritmos, otros géneros. Y eh, de hecho, ahorita, eh, el, el día de ayer se estrenó un programa, fue el primer episodio de, en la televisora MB, NBC. Eh, no, en Bien. En Bien se estrenó el programa que se llamaba Jocelyn Pasta. Eh, eh, ahí es un grupo, bueno, se trata de un, un concurso de survival de varios grupos y o solistas eh, que están eh, mezclando Guga con otros géneros, como hip hop, pop, trot, rock, muchos géneros. Entonces, ahorita hay mucha expectativa. También se va a hacer como el mismo tipo de formato para la televisora JTBC. y eh, está causando mucha expectativa porque hay mucha gente muy curiosa y también los coreanos, tanto los coreanos como los extranjeros, se están dando cuenta que el WUGA puede ser muy versátil y que puede ser muy interesante. No sé si alguno de, de las personas que nos estén viendo haya visto, por ejemplo, los videos que sacó Inalchi en colaboración con KTO, Korea Tourist Organization, perdón, y eh, a ellos tienen como base el pansori y lo están mezclando con música más moderna y no nada más eso, sino con danza contemporánea. Entonces, a mucha gente le llamó mucho la atención cómo suena el pomnerio honda o minero honda. Entonces, es como de, oh, es, es como música muy diferente, ¿no?, al K-pop. Y, y la, a mí, personalmente, me dio mucho gusto porque creo que es una forma en que la gente se interese en la música tradicional y vea que hay muchísimo más aquí en Corea que K-Pop. No, y es bueno que tengamos una representación latinoamericana que está absorbiendo esa información y que nos puede traer acá también ese conocimiento, porque como tú dices, eh, el, la información en español no hay, ¿no? Y creo que más es en, en la región o en, en Corea principalmente donde se conoce o se explora, ¿no? Esas informaciones que tú nos acabas de mencionar, que están... Tan, eh, tanta información que hay que estudiar para saber cómo representarla, ¿no? Y lo que tú mencionabas, o sea, para saber cuál es la diferencia entre lo que es el pansori y lo que nos mencionaste es tú, que te, eh, te hemos visto en tu canal de YouTube, que por cierto la tienen que seguir. Ella canta, tú cantas el género, eh, bueno, no sé si ese género, corrígeme, porque yo no conozco de, de, de, de toda la parte musical de, de, tradicional, pero es el giongi Minyo, ¿verdad? Que sí, es el que estás eh, preparándote o que estás más enfocada. ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, en realidad sería se Minyo y Pansori, pero el Minyo se divide en cinco. Entonces. Wow. Oh, ajá. Qué chévere. Sí, entonces el Pansori es como tal canto narrativo. Uh -huh. eh, se basa en cinco historias nada más. Anteriormente eran doce, pero solo sobrevivieron cinco. Entonces, solo son cinco las que se conocen más. Eh, es el panzori eh, es muy fácil de identificar. Normalmente antes de cantar eh, se empieza a contar una historia de introducción, se canta, luego eh, empieza otra vez una historia. Se trata de contar una historia. Eh, no hay partes que se repitan, no hay coros, no hay melodía repetitiva. Todo, todo, todo es diferente. Y eh, se canta sin instrumentos, solo con eh, un tambor redondo que va haciendo como el acompañamiento, que marca más bien el ritmo. Y eso es todo. Entonces, el panzorí puede durar unas nueve horas ¿Cuándo? contando una historia, nueve horas contando no, no, una no, no, historia. Un no concierto, un concierto completo. Sí, es literal un día. Sí, yo creo que más. <risa> Sí, oh. y bueno, el, en mi caso Mimio, son canciones folclóricas entonces hay algunas canciones que están basadas en historias, en las mismas historias que está basada el Pansori pero eh, pueden ser con otro enfoque, el tipo de historia o simplemente ahí eh, eh, la canción puede tratar de temas súper comunes de la vida cotidiana por lo mismo que son canciones folclóricas están, estas vienen en realidad más como de el pueblo ¿no? entonces eh, esas se dividen como en, en dos maneras, eh, las que siguen cantándose todavía en los pueblitos aquí en Corea, en las provincias, así, en las pequeñas ciudades, y canciones como más profesionales que vienen de estas canciones de los pueblitos, se interpretaron hace muchos años por cantantes profesionales, entonces se especializaron y se volvieron un poco más difíciles. Entonces, esas que se llaman niño, aparte se dividen por región. Entonces, cada región tiene como el tipo de tema que cantan, o los estilos, la forma musical, las notas, eh, ese tipo de cosas es lo que los hace diferente. Y bueno, el minio también eh, siempre es una melodía, siempre tiene melodía repetitiva, repetitiva, tiene coro y puede eh, cantarse con acompañamiento de otros instrumentos. Entonces, es como una de las grandes diferencias entre pansori y minio, que en realidad... No te creas, muchos coreanos no la saben tampoco. Entonces, ¿Y, el, sí. y el gugak, porque he escuchado también el término gugak, eh, sí. ¿a qué se refiere? Gug significa eh, país, nación, Ak significa música. Literalmente el, el término gugak podría traducirse como música nacional, música del país y... Eh, tenía ese significado, sin embargo, por allá de 1951, 61 más o menos, eh, con la creación del Centro Nacional de Gugak, eh, se incorporaron otros elementos. Anteriormente el Gugak solo eh, se identificaba como música, pero actualmente el Gugak incorpora también lo que es el canto y lo que es la danza tradicional. Entonces... Actualmente se traduce Gugak mejor como Artes Tradicionales Performáticas Coreanas. Tú estuviste en Quiz on Korea en el 2020, representaste sí. a México. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? Cuéntanos para que la gente sepa. Bueno, en realidad, ¡ay! Este programa lo sufrimos. Eh, este programa en realidad... Sí, se hace con personas que están en sus países de origen, pero el año pasado por cuestión del COVID se cambió la dinámica y fue que yo tuve la oportunidad de participar. Bueno, todos los que estuvimos el año pasado tuvimos la oportunidad de participar. En realidad normalmente en cada país se realiza un concurso de hablemos coreano o se realiza un concurso de eliminatorias quiz on Corea. Yo había estado en ese concurso en México en el año 2016 Ajá. y en ese año yo gané el segundo lugar. Ya estando aquí en Corea, el año pasado sacan la convocatoria de que querían hacer el programa pero por el coronavirus no podían traer a nadie del extranjero entonces dijeron, lo vamos a hacer con estudiantes que estén aquí en Corea. Y abrieron una convocatoria y ya tú tenías que registrarte y eran eh, cinco filtros, cuatro o cinco filtros. Entonces, eh, el primer filtro eran pues tu documentación, eh, obviamente ella te preguntaban como qué hacías, ¿no? ¿Qué estudiabas? ¿Por qué viniste a Corea? ¿Cómo te interesaste? El segundo filtro fue un examen de conocimientos, el tercer filtro era una entrevista, me parece. Eh, un cuarto filtro era como mandar un video de algo especial que tú hicieras, relacionado con Corea o no. Y el quinto filtro fue un, un filtro falso, <risa> porque eh, nos, nos juntaron a todos en una videollamada. Eh, todo fue online, pero bueno, en esa, en esa última fue como de... A ver, este ya es el último filtro y díganos, tú por qué debes estar, tú por qué debes estar, ¿no? Y ya tenías que dar, ¿no? Y te dicen, ¿y si ganas, qué vas a hacer, no? Y si no ganas, ¿qué va a pasar? Y entonces ya como que ahí tenías que, era tu última oportunidad, ¿no? Y de repente nos dicen, ¿saben qué? Es broma, en realidad todos ustedes ya son los que quedaron para la final. <risa> y un poco de... Yo me acuerdo no que hasta lloré porque... Todo el proceso duró varios meses y era mucho estrés de que sabías que venía otra examinación o que venía otro proceso y era como de ya, por favor, que se acabe, ¿no? Entonces ya cuando nos dieron, nos dijeron, ustedes son los finalistas, ya ustedes son los que van a salir en el programa, fue como de ah, ya, tranquilidad, ¿no? Pero pues no terminaba ahí, te tienes que seguir preparando porque el programa es sobre preguntas de todo tipo. Todo tipo, geografía, historia, cultura, sociedad, incluso hasta política un poco, eh, música, no sé, sea, de todo, tenías que seguir estudiando. Entonces, ese, ese programa estuvo muy, muy divertido y la grabación duró como, empezamos alrededor de las tres y media de la tarde y terminamos a las diez y media de la noche. Wow. Y lo que ustedes ven es solo una hora de programa. ¡Vaya! Increíble, tantas horas. Eso es maratónico, ¿no? Y, y hay sí. que estar también como en hype, a pesar de que estés muchas horas ahí. Y sin asientos, ¿eh? No había sillas. Ay, Entonces nos daban como unos cuantos intermedios de 10 minutos y nos, nos tirábamos al piso porque ya no aguantábamos. Era muy, muy duro. Y ahí conociste a Juan y, ¿verdad? Yo soy fan de él. Juan y fue en... Sí y eh, ahí estaba, déjame ay, decirte que es una persona hermosa, increíble, o sea, su personalidad, muchos dirían que, no sé, hay, hay algunos, tal vez hay una, unos, hay dos, hay artistas, que siempre que hay cámaras actúan de buena manera, ¿no? ¿Sabes? como, ay, Amables, pero solo cuando hay cámaras, y ya fuera de cámaras como que son gente pesada, pero Juan Y, con cámaras, sin cámaras, tras bambalinas, donde fuera, no sabes qué calidad de persona increíble nosotros nos tomamos fotos con él y no porque las hayamos pedido porque sabemos que aquí en Corea es muy difícil pedirle fotos a un artista es muy difícil él fue el que nos dijo se paró en el centro nos saludó a todos de hecho pasó uno por uno y nos saludó Ay, uno lindo. por uno <ríe> Y luego se paró al centro y nos dijo, oigan, cuando terminemos de grabar, nos tomamos una foto todos juntos y luego una foto uno por uno, ¿ok? Y fue como de, wow, o sea, que un, un artista haga algo así y andaba como súper preocupado por todos, como, ¿quién quiere agua? Y él iba por el agua, o sea, el staff le decía, no, nosotros, lo, no, no, no, yo lo quiero hacer. Él iba por el agua y nos daba agua y platicaba uno por uno y que cómo estás y, y todo, o sea, una calidad de persona que no tiene ni idea, ahorita es una de las personas que más respeto, no tiene ni idea No, yo lo sigo a él desde que estuvo en Infinity Challenge y al pobrecito siempre lo hacía en el bullying porque él es súper hype, cuando está en cámara y está todo así como súper emocionado y siempre lo, le hacen bullying en broma y, y en verdad eh, no sé, algo me decía que a mí me encanta, Juan, a mí me encanta verlo siempre en los programas de televisión cuando lo invitan, y en verdad que tiene una, una personalidad en cámara arrolladora, así que con lo que tú me dices, definitivamente. Sí, o sea, no sea, en realidad, nada. la personalidad, personalidad que tú ves en cámara es la misma que tiene fuera de cámara. Es una sí. calidad, no tienes idea. Así que ya saben, sigan a Nancy. Bueno, la cuenta tuya se llama Nancy Min Yo. Como, sí. como es el género musical. Y, y bueno, síganla. Ella también está en Instagram. Y denle mucho cariño a su, a su canal, a su, a su información que ella comparte y que en verdad es un tiempo que uno invierte. Porque yo lo yo digo, porque nosotros también hacemos contenido y lo hacemos con mucho cariño. Y, y lo importante es que la gente conozca y vea esa información y vaya conociendo más, más de otras cosas. ¿Qué mensaje les puedes brindar así a los jóvenes o a las personas que quieran explorar este, esta carrera que tú estás ahorita mismo eh, preparándote? Um, yo creo que lo primero es que sepan bien por qué, por qué quieren aprender esto, qué, qué, qué quieren ustedes aportar o qué quieren ustedes absorber de esto. Eso es muy, muy importante. Eh, lo mismo que no tengan pena ni miedo la verdad es que sí para nosotros como extranjeros es obvio que va a ser más difícil porque nosotros no crecimos rodeados de ni de los sentimientos que están dentro de la canción ni crecimos rodeados de, de este tipo de ritmo que es tan diferente el ritmo coreano es completamente diferente se lleva de diferente manera que a, a los ritmos que nosotros tenemos entonces obviamente va a ser difícil pero yo creo que si tienen un, un buen maestro o si se empiezan a preparar ustedes mismos, eh, lo pueden hacer. Este, o sea, aquí hay una, una presente. Entonces, eh, va a ser muy difícil, va a ser muy duro, va a tomar mucho tiempo, obviamente, pero eh, si ustedes están concentrados en eso y no se rinden, yo creo que sí es posible avanzar, avanzar, avanzar. Eh, y sobre todo que compartan, que compartan con las demás personas lo que ustedes vayan aprendiendo. Porque a veces hay gente como que solo se quiere que quiere que algo sea solo para ellos, ¿no? Como que quieren ser el único, el único. Y no, la verdad es que yo creo que así como coreanos ha abierto las puertas a los extranjeros para aprender, por ejemplo, algo como la música, algo que, puede, que mucha gente puede pensar, ay, es un, es un área muy cerrada, ¿no? Como que, ay, yo por ser extranjera seguramente no me van a dejar. No, no, no, no. Incluso a muchos coreanos les encanta que los extranjeros nos interesemos en cosas más allá del K-pop. O sea, ni siquiera de la música. Cualquier cosa más allá del K-pop. Incluso hay muchos coreanos que ya también como que se cansan, ¿no? Como de, están incluso como tristes de que muchos extranjeros solo les gusta el K-pop, solo saben de K-pop e ignoran todo lo demás. Siendo la cultura coreana una cultura y un país tan rico en tantas cosas. O sea, en la música, cultura, tecnología, educación, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, no tengan miedo. Obviamente sí somos extranjeros, pero eh, la verdad es que Corea, en general, de manera general, sí está muy abierto y sí está abierto a que nosotros aprendamos sobre otras cosas. Y pues a ellos les da muchísimo gusto cuando cuando ellos saben que tú aprendes música tradicional, es como de ¡wow! O sea Incluso como que te respetan más, <risa> algo así. Y eh, se comportan muy, muy bien. A mí me ha pasado, he tenido muchas experiencias de ese tipo, que pues me encuentro con gente mayor, me preguntan qué hago, y cuando les platico siempre dicen te agradezco mucho, porque nuestros, mis, nuestros jóvenes, o sea, los jóvenes coreanos ya no quieren aprender esto. Y el hecho de que tú vengas de tan lejos a aprender, mis, te agradezco mucho. Entonces, eh, yo diría que no se rindan se puede, les digo, no es fácil, o sea, por ejemplo, mi camino con esto de Corea empezó en 2010, estamos en 2021, ¿no? Me tomó mucho tiempo, igual de, de conocer la música tradicional coreana fue 2014. Entonces, toma tiempo, y también que cada persona tiene su ritmo. Entonces, no se preocupen, hay gente que puede lograr algo más rápido, otra más lento, o sea, no se preocupen y no se comparen con los demás tampoco. Cada persona tiene su ritmo. Entonces, ustedes vayan al ritmo que ustedes se sientan seguros, que, que van seguros y avanzando. Entonces, tampoco se presionen ni, ni, ni se comparen con los demás. Y siempre busquen sus oportunidades. Yo creo que el esforzarse, el hacer una actividad o la otra va acercándote más a la meta y va abriéndote más oportunidades. Nada, te, nada les va a llegar así de la nada. Nada. Nunca. Entonces, ustedes siempre tienen que ir buscando, buscando, buscando y les van a llegar las cosas exactamente y no darse por vencido que eso es algo que siempre hay que tener en mente para todo para todo lo que nos propongamos y como tú dices poco a poco hasta que ya uno vaya agarrando como tú dices el, el camino por donde uno quiere pero hay que seguir hasta que lleguemos a esa meta que nos que nos queramos llegar no y bueno Nancy en verdad es que estamos muy contentos de haber tenido esta plática contigo en esta ocasión. Sé que allá todavía está de mañanita, que estamos de noche, apenas empezando la noche, como dicen. Y eh, no sé si nos puedes dar una pequeña, pequeña demostración musical de alguna canción de las que tú has presentado, cualquiera. Mm, bueno, a ver, porque es muy temprano y todavía no, no he abierto, apenas se me abre, se me va abriendo ah, la garganta, pero a ver um... Algo breve, algo breve, sencillo. Sí, yo creo que Kionbokun, Tarion, es la canción del palacio de Kionbok o canción del palacio de Kionbokun. Entonces, una, un pedacito. Eh, Olgo haruru chini, kemyongsan, chonibalka honda. eh, eh. Eh, oye, <tose> olol, lol, córico van a ganota. Wow, gracias, Nancy. Verdad que está muy bonito. Cuando yo hago esas canciones siento como que estoy como en el mar, así como, como algo relajante, no sé, a mí me <tose> Y sí, vamos a tratar de seguir compartiendo información sobre este género. Ahí ahora que te conocemos, nos vas a poder guiar y decirnos, bueno, por aquí, porque a veces uno no conoce y uno mete la pata. ¿no? También es eso, hay mucha información que a veces no conocemos y cometemos el error de, de decirlo como, como no debe ser. Así que, Nancy, muchas gracias. Aquí la gente te está mandando manitos y saludos en la cuenta de, de Twitch. Así dice, sí, como sube y baja el tono es algo muy, muy asiático, dice acá. Sí. Eh, dice la música de la, bueno, de la India, porque ya eh, entiendo que es de mezcla de India con panameño, que también mm. tiene como ese, ese flow, como dice, de, sí. la, de la manera sí, sí. en que se canta, ¿no? Es cierto, sí. Y creo que también eso es algo que comparte eh, toda la cultura de allá, que en general Gracias. es Asia, es todo un Asia, ¿no? Nada más que estamos divididos por países. Pero sí, en verdad, Nancy, muchas gracias. Eh, no sé si quieres mandar algún saludo o dar alguna recomendación para algo que quieras que te den like. Este, este es tu momento para que también. <risa> mi <risa> momento. No, pues nada, que ojalá este, puedan visitar este eh, mi canal de YouTube. Ahí de verdad este, hago varios videos, no nada más de música y de danzas tradicionales, también un poquito sobre eh, lugares, viajes, igual vida cotidiana. Eh, en mi Instagram también subo varios, varios, este, varias fotos varias información sobre los lugares que visito, los costos eh, para que ustedes también tengan una idea cuando quieran visitar en el futuro entonces ahí si sí quieren seguirme y darle like, eh, se los agradecería de hecho en esta semana voy a subir un video un poco más específico sobre Minio, más, contando más sobre qué es Minio, qué trata Minio explicándole las regiones también y vamos a hacer una, una visita a un museo que se especializa ah. en niño, entonces este, ahí va a estar esta, esta semana. Wow, ya saben, así que atentos a la cuenta de Nancy para que estén al tanto de qué es lo que es y vayan absorbiendo la información, porque poco a poco vamos a, a adorando todo este género. Así que, Nancy, nuevamente, gracias, que tengas muy buenas buenos días, acá buenas noches. Gracias a ustedes. <risa>